Hola, soy Brenda Meza. Eh, bueno, a mí eh, me gusta mucho poder usar la computadora en la autonomía, porque yo trabajo en, en mi oficina de manera independiente. También el poder usar internet es muy importante, porque pues, es una ventana al mundo que te abre muchas posibilidades te permite, eh, pues, estar en contacto con muchas personas, conocer lugares y acceder a, a bienes y servicios. Por eso es muy importante para las personas con discapacidad que la tecnología eh, sea amigable, que podamos acceder a ella ¿Qué le dirías a los desarrolladores de páginas web? Que tienen que, que trabajar para que realmente las páginas web puedan ser totalmente accesibles. Por ejemplo, las personas que tienen discapacidad visual pues necesitan este, hacer trámites, llenar formularios, no sé, hasta hacer compras por, por internet, como cualquier persona, entonces, porque todos somos consumidores, entonces, hasta una página de compras, híjole, pues qué ideal sería que ellos pudieran navegar, este, con autonomía, sin, sin necesidad de pedirle a alguien más, ¿no? Entonces, sí, tenemos que seguir avanzando tanto en la accesibilidad física como en la digital. Las personas con discapacidad, tenemos derecho de todo, este, en todos los ámbitos de la, de la vida. O sea, así como trabajamos, nos divertimos, tenemos amigos, queremos este, ir a reuniones, o sea, hacer todo como, como cualquier persona, digo, en mi caso, <coughs> nada más la situación es que, es que no puedo este, caminar, pero, pero eso no, no me impide que, que pues yo tengo tenga este, objetivos en la vida, metas, y que pues soy una mujer... Este, productiva trabajadora y, y pues necesitamos esos espacios accesibles como los, como cualquier persona. También el transporte público es un problema muy fuerte. Si tuviéramos buen transporte público, yo me podría mover de manera más independiente. Y, y pues bueno um, tanto en la accesibilidad física como en, como en la en, en la digital pues necesitamos de, de mayor autonomía para cualquier persona ya en internet es indispensable puedes resolver muchísimas cosas por ejemplo desde usar internet y ver tu cuenta de, de banco y eso pues por ejemplo para las personas con discapacidad motriz que, que es difícil movernos pues tener un mayor acceso a servicios desde tu casa este pues es muy importante incluso pues hasta para ser home office, no, poder trabajar desde tu casa, el, el, el, teletrabajo que le llaman ahora, pues nos ahorra mucho tiempo de, de tráfico y de estar corriendo y de que te tengan que ayudar a llegar al lugar, entonces sí, con la, la tecnología siempre va a ser para, para todos, pero para las personas con discapacidad, pues una gran aliada que te va a abrir puertas, no? también para, no sé, hasta para estudiar en línea, estudiar en línea es muy importante, pero también por eso los programadores tienen que, que, que llegar a todos lados, no? a las universidades, para hacer las plataformas, pues, totalmente accesibles y que una persona, sin importar dónde se encuentre, pueda estudiar. Gracias al laboratorio de accesibilidad por esta entrevista y mucho éxito y pues, nada de nosotros sin nosotros.